Uno de los hombres más serios y un médico más preparado que ha tenido, que, ha te, que tiene en nuestro país. Eso no, sé, eso no hay duda alguna. Y, y creo que él tiene toda la razón cuando dice que hay que crear, reevaluar y reestructurar un nuevo plan eh, para la prevención y curación de rehabilitación de, de, del, del virus del COVID-19. Aunque él en, un su, en su locución, en sus palabras, dice que la vacuna... No sería el, el, lo que va a resolver totalmente el problema, pero ahí diferimos un poquito porque, atendiendo a lo que ya el largo tiempo que tenemos en, este, en esto de la pandemia y hay desesperación, hay depresión, hay muchísimas condiciones que hacen que el individuo no ya pierda la esperanza de que eso va a desaparecer, de que la eh, parte de la población ya cree, no le da, no le tiene miedo a la pandemia y. y y a la infección o la infectación de este, de este virus y entonces eh, tiende a cometer los errores que hemos visto que, eh, que han cometido, o sea, no, no, hemos cometido, nos estamos representando uno. somos el país de, la, de Latinoamérica con mayor infectación y hasta eh, caso de muerte per cápita aunque muchos países desarrollados están eh, por encima de nosotros en cuanto de la letalidad por, eh, por ciudadanos infectados pero creo que sí, que debemos de enfrascarnos en un nuevo plan. Estamos haciendo lo mismo desde hace siete meses y no tenemos los resultados que esperamos. Por lo tanto, debemos de crear ese, esa, ese, ese plan urgente para eh, tratar de, de controlar el, el, el virus o la pandemia. Y, y uno de las de los tratamientos que se ha dado y, y, y se ha dado resultados en los países que ahora mismo... Eh, pr prácticamente eh, eh, son nulos las infectaciones locales y es eh, ese aislamiento esa, esa, ese cuidado que hemos eh, promulgado durante mucho tiempo parece que el reto es cambiar en la mentalidad a cada uno de nosotros de la importancia no a, a, a, a, eh, atemorizar la ciudadanía no implementar un, una, un plan eh, llevando intranquilidad sino llevando facilidades para que éste tenga la seguridad de cómo trabajar y cómo defenderse ante esta pandemia yo creo que el, el plan sería eso la concientización y los recursos necesarios para que el que no pueda salir tenga facilidades de su vida en su casa y el que salga tenga la facilidad de protegerse ante la pandemia yo creo que sí que debemos de hacer este plan debemos de, de reestructurar, porque estamos haciendo lo mismo y los resultados son eh, los lo, lo mismos resultados, más infectación, más muerte. Aunque eh, con un vi que el, el, el ministro de Salud Pública, el nuevo ministro de Salud Pública, eh, dice que debe, deberán cerrarse los el, las playas por 14 días y, y, y hemos visto que eh, como que Ok, el, la, la, yo voy a entender que es por la por el trasiego de las personas a las playas, pero sabemos que en la playa y lo, el, el, donde hay mayor temperatura, sal, sol, eh, la contaminación no, son, son prácticamente muy mínimas. pero lo interpretamos por eso, por el trasiego, la, el transporte, la gente pasando de un pueblo a otro. Puede ser que sea por ahí que él eh, vea esa medida buena para, para la República Dominicana en el caso del COVID. Pero esa medida yo creo que es muy poco para, para lo que se tiene que hacer en los en los siguientes, en los siguientes meses antes que ya se pro, se utilice o salga ya una vacuna, que es una característica importante de, de sellar ya esta pandemia a golpe y porrazo. Vamos vamos a esperar, Sergio, que ciertamente eso pueda suceder. Ya eh, nosotros estaríamos, Sergio, eh, mañana haciendo contacto con algunas de las autoridades, por ejemplo, para conversar e interactuar con respecto a esta situación, porque lamentablemente mañana, digo lamentable porque no hemos, no hemos eh, eh, avanzado mucho en, en, la, en evitar el contagio de esta eh, pandemia, porque ya mañana jueves iniciamos... Otra nueva etapa, digo etapa que mañana se confirma una vez más: 40, eh, 25 días más de toque de queda. Eh, Saben ustedes que el gobierno pidió la extensión del estado de emergencia y esto a su vez trae 25 días más de toque de queda en la República Dominicana con las mismas condiciones, las mismas características que teníamos hasta este momento. Lo que tú acabas de decir, si no hacemos nada diferente, no vamos a obtener resultados diferentes. Así que mañana vamos a hacer contacto con algunas de las autoridades para tocar este tema. A ver, realmente porque algún toquecito de diferencia hay que darle para que podamos recibir resultados diferentes. Lamentablemente, Sergio y amigos televidentes, llegamos al final de este contacto diario. Mañana también tocaremos el tema de que ya hoy, mañana, iniciará el presidente de la República, lo que comentamos ayer, esos contactos con los diversos líderes de la República Dominicana buscando orientación, buscando ayuda, a ver si se unan esfuerzos para buscar la solución de cómo seguir tratando esta pandemia que vive el país, además la situación económica, que producto de esta situación y de otras cosas nos ha estado afectando en la República Dominicana. Así que gracias sobre todo a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre nos ha escatimado de esfuerzo para que sigamos saliendo tal cual nos proponemos diariamente. Así que al equipo técnico, Mr. Edo y en el máster, José Paulino, a Melvin, y a todo el equipo. Así que la invitación para que nos acompañen mañana en